¿Qué pasó? Uf. Allí adentro hay barreras de comunicación, no me atendieron bien, ¡qué difícil es la comunicación ahí! ¿Y si publicamos un video? ¡Ay, sí! Hola, mi nombre es Camilo y esta es mi seña. Al ingresar a esta entidad hay barreras de comunicación y esto no puede ser. Numeral, Derechos y Accesibilidad. Sí, sí, sí. ¿Vieron?